¿Qué tal amigo ucraniano, amiga ucraniana que nos ves del otro lado del cristal? Soy el muñeco de cráneo Y estamos aquí para ver alguna una cosilla ahí que pidieron por medio de redes sociales Me pidieron que les explicara un poquito... Cómo empezar a hacer su mezcla Después de la grabación ya vimos cómo grabar una batería Cómo grabar el bajo, las guitarras, las voces, etc Y me pidieron cómo podían empezar su mezcla Ya una vez que tenemos capturado todo en nuestro software O nuestro DAW como también se le conoce Los pasos son muy muy sencillos Pero son muy efectivos Uno... Lo primero que tenemos que hacer es dejar todos los faders en cero, todos los paneos en el centro y empezar de una manera muy simple. Lo que tenemos que hacer es posicionar tanto en el plano estéreo como en cuanto a niveles y ganancia de cada uno de los instrumentos que tenemos que grabamos. Para de ahí partir ahora sí a procesar todo lo demás. No podemos empezar a procesar todo esto si no hemos hecho este paso previamente. ¿Por qué? Porque definitivamente con este... Este paso que es muy sencillo, lo que nosotros vamos a lograr es darnos una idea de cómo tiene que sonar nuestra mezcla al final y en dónde vamos a poner y qué necesitamos para cada uno de los instrumentos que hayamos grabado y que vayamos en este caso a mezclar. Entonces, es muy fácil. Primero, tenemos instrumentos que son rítmicos, instrumentos que son rítmico-melódicos, instrumentos que son rítmico-armónico y melódicos, que son diferentes y también instrumentos que son solamente melódicos etcétera. ¿Cómo vamos a empezar? Pues regularmente se empieza por la base. ¿Qué es la base? Bueno, pues los instrumentos rítmicos. En este caso que es una banda de rock, como es Cráneo en el poder del rock, pues empezamos con la batería. Primero a dejar en su lugar todo lo de la batería luego vamos a sumar los instrumentos que son rítmico melódicos, como es el caso del bajo, y luego los instrumentos que también son melódico armónicos, como serían las guitarras y luego los instrumentos melódicos, como sería la voz y los solos ¿no? o a lo mejor un saxofón etcétera ¿no? en este caso que nosotros tocamos rock pues tendremos la dotación de instrumentos será batería, bajo, dos guitarras la voz y los coros entonces vamos por el principio ponemos a nuestra canción y lo primero que vamos a hacer es empezar con los overheads en este caso yo utilicé una técnica de micrófono que se llama tummy head entonces los voy a panear completamente a la izquierda y a la derecha cada uno de los canales y les vamos a dar nivel primero subimos nuestro master lo dejamos en el nominal de cero y luego damos nivel vamos a subir un poquito para que me alcancen a escuchar lo estoy haciendo por medio del software, no por medio del controlador porque no sé si tengan un controlador o tengan un software, etc. Entonces lo estoy haciendo por medio del software, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, los puros overheads ya no tienen toda la información de la batería y una de las de las técnicas me dice que yo puedo empezar con esto y nada más ir completando los sonidos o lo que yo necesito con los otros canales ahora yo grabé dos bombos un micrófono que va adentro que me da el grave y otro micrófono que me da el ataque que está por fuera. Sí. Ahora vamos con la tarola. Ahí Y los Toms. En realidad en esta rola casi no hay Toms. Es casi pura rítmica y es el primer paso. Si ¿sí? yo tengo puro nivel, falta poquito más de toms. Como ustedes se pueden dar cuenta, ahí tengo ya el nivel la batería. Acá. Ahora, siguiente paso con la batería: ¿por qué hago todos los instrumentos de la batería y luego todo lo demás? Bueno, porque ahorita la batería no es un solo instrumento. En la batería tenemos varios instrumentos, ya sabemos que la componen el kick o el bombo, como lo quieran llamar, la tarola, los hi-hats, los toms y los platillos. ¿No? Cada uno es un instrumento distinto que se tocan al mismo tiempo. Entonces, este primero trabajo la batería como si fuera un ente completo. Tenemos. Una vez que ya tenemos el nivel como nosotros lo quisiéramos, ya tenemos ubicados en el plano estéreo los overheads voy a sacar el bombo un poquito hacia un lado nosotros sabemos que el bombo y el bajo comparten las... el mismo rango de frecuencias hay una ley de física que dice que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro al mismo tiempo entonces si nosotros pensamos en eso las frecuencias del bombo y las frecuencias del bajo son las mismas entonces si yo los pongo en el mismo lugar en el plano estéreo y comparten las mismas frecuencias Quizá algunas se cancelen, se van a empastar o se van a enmascarar unas con otras y no voy a tener definición. Entonces el bombo por eso lo voy a sacar un poquito hacia un lado. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los instrumentos de la batería, que componen la batería. Catarola. Hay varias formas de, de hacer esto. Nosotros podemos poner... La batería y ubicarla en un lugar en el espacio como si nosotros estuviéramos viendo al baterista de frente O como si nosotros estuviéramos junto al baterista o atrás del baterista ¿sí? En este caso a mí me gusta tenerlo como si estuviera yo viendo al baterista Si yo estoy viendo al baterista y el baterista es derecho Donde voy a, donde voy a tener la tarola es en un ladito Luego los hi-hats Voy a abrir un poco más los toms los voy a, a panear también como si estuviera lloviendo para darle una cuestión más natural ahí ya tengo yo la batería ahora vamos con el bajo se acuerdan que habíamos visto en otro video cómo grabar el bajo en este caso yo personalmente lo grabo con dos micrófonos y una línea directa una línea directa que puede ser de una caja directa o de la salida directa del amplificador tengo el bajo Vamos a sacarlo primero hacia otro lado donde no está el bombo. Acuérdense lo que les acabo de decir. Y ahora vamos. Lo importante dejar el bajo al mismo nivel del bombo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a sostener toda mi mezcla. Nosotros sabemos que frecuencias graves son omnidireccionales esto quiere decir que son su fuerza y por sus características van a salir y van a ir en todas direcciones Acá, conforme va aumentando la frecuencia las frecuencias se van volviendo más direccionales esto que quiere decir que las frecuencias más agudas son más direccionales y van a ser como unas de luz y lo que yo quiero con los graves es inundar todo con una cámara de que fuera una cámara de humo y las frecuencias agudas van a ser como haces de luz que ya van a estar directamente direccionadas a un punto que yo quiera entonces por eso necesito tener el bombo y el bajo sonando como si fueran un solo instrumento el más agudo que le da la el medio y luego el más agudo que le va a dar un poquito más de presencia ¿Sí? Ahí tenemos, okay. Si se fijan, no hay ningún efecto, no está nada ecualizado. Lo que ustedes están escuchando en realidad es lo que se capturó directamente. Pues es una captura digital de, lo, de los instrumentos. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con un software. Tengo esa información, por eso se llama captura, completamente limpia. Si ustedes se fijan, no tengo absolutamente ninguna inserción en ninguno de mis canales. Lo único, lo único que estamos oyendo es justamente el sonido que yo capturé de los instrumentos. ¿Sí? Dan cuenta que, como habíamos visto en, otras, en otros videos, va a depender mucho el sonido que yo tengo de la, de, de la forma en que lo capturo. Esto está bien capturado, está capturado a buen nivel cero picos, cero distorsión ya con el tipo de microfoneo que yo utilicé para grabar pensando ya en el sonido final lo mismo, el mismo procedimiento vamos a hacer con las guitarras y con las voces espero que les haya resuelto la duda que me plantearon por medio de las redes sociales para mí siempre es un placer estar haciendo y compartiendo esto con ustedes yo soy Leonardo, el muñeco de Cranion, y ya saben, córtense mal, cuídense bien, like, suscríbanse y nos vemos en la que sigue. Yeah.